Siéntate en una buena posición. El, el cuerpo centrado y hacia arriba. Cierra los ojos. Relaja todo el cuerpo. Relaja la cabeza, el cuello. Relaja los hombros. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el abdomen y la espalda baja. Close Está cerrado y va hacia arriba. Y el coxis hacia abajo. Huyin arriba. Relaja las piernas. Relaja los brazos y las piernas. Las caderas. Pansón, relaja. Pansón. Pansón, Todo se Todos todo el cuerpo se relaja desde el interior al exterior, desde la cabeza a los pies. Relájate dentro del campo de chi. Sí. Siente el gran campo de chi rodeándonos. With the big chi Siente the ese campo de chi se funde en el universo. Traemos el chi del universo al centro de nuestro campo de chi, al interior de nuestro cuerpo. Imaginemos que estamos todos sentados en el centro del universo. <tose> en el centro del más puro universo. En el centro del más puro chi del universo rodeándonos todos somos chi como una bola de chi en el universo. Con tan tan vacío, pero no vacío. ¡Con, con, tan, tan! ¡Vacío, pero no vacío! Estamos fundidos en el interior del campo de Chile. Todos estamos fundidos en el campo de Chile. Ahora somos uno. Entre el campo de chi de la ciencia de chi Conectando con el campo de chi de China. So Rodeando a todo el campo de Chi del mundo. Y siente todo el gran campo de Chi alrededor del mundo. Y es un muy poderoso campo de Chi. Es un bello campo de chi. Es muy eficaz ese campo de chi. Conecta con el universo. El ser humano, la naturaleza, la naturaleza y el universo se funden en uno, en una completud, en una totalidad. Estamos completamente fundidos en el universo. Oh, es qi. Todo es chi. Todo el campo de chi, vamos a decir los ocho versos, dos veces en estado de chi. lo canta como To Tien Chidi el cielo, los pies son la tierra. El cuerpo se relaja, la mente se expande. Corazón puro, la mente se aclara. Apariencia humilde. Respeto por fuera, serenidad por dentro. Estamos en foco, no hay distracción la mente se funde con el chupuro del universo Soy, la mente ilumina todo el cuerpo todo el cuerpo está en armonía con el universo oh, oh, oh. Siente el campo de Chi. Nuestro poderoso campo de Chi va a rodear Wuhan. Rodeando todas las cosas, todo Wuhan, los hospitales, las casas, las escuelas, las flores, la tierra y todas las cosas. Siente Wuhan abundante chi y en energía y el en chi puro, con muy abundante información, buena información. Oh, Han es brillante, está brillando, luminosa. Wuhan oh, oh, sonríe. Está muy feliz, muy bien, muy bella. Ojan dentro de nuestro campo de chi, está muy bien, muy bella. todo se vuelve chi todo es chi las manos sostienen una gran bola de chi y despacio y despacio suben hasta el frente del abdomen y del pecho y comenzamos a hacer abrir y cerrar dentro de Wuhan Efe Eficazmente Respetuosamente Disfrutando We are Estamos sentados en el universo. Wuhan es como una gran bola de chi. Y esa bola de chi de Wuhan abre y cierra en el infinito universo a abrir los brazos se abren oh. Oh. Oh. los brazos se cierran oh. Oh. Abrir. se va al universo. Oh. Al interior de Wuhan en Wuhan, el piso del Wuhan. Wuhan. está entre nuestras manos. Ah. Ah. Oh. Oh. You are sinking in. Estamos sentados en el universo muy puro y muy poderoso. Abrimos hacia el vasto, en el vasto universo. otra través de aguja, a otra a través de todo el cuerpo. El chipuro. Juan oh. Juan oh. Ju oh. vacío pero no vacío ah, profundamente en el universo oh, oh. Reunimos con Yuan Chi. Abrir hacia el, el infinito universo, el infinito espacio. Oh. Al interior de Wuhan y del cuerpo de China. Oh. Oh. Oh uh... Oh problem is Profundamente en el universo. <SILENCIO> oh. <SILENCIO> hacia Wuhan. Wuhan, camzo, media, su plan. Wuhan, se hace muy oh. brillante. se vuelve a un estado muy bueno y bello oh. Se vuelve muy pura y muy saludable. Oh, Se funde en el universo. Oh, Verso a Uchanam. Wuhan se vuelve muy Everybody feliz, Wuhan, brillante. Oh, so Todas las personas en Wuhan también están felices. Uh, uh, uh, al cielo azul uh, oh, oh, oh. uh -huh. oh, ah, es brillante luminosa se ha vuelto pacífica, armoniosa, se ha recuperado oh. Vamos a hacer abrir y cerrar ahora para toda China ah, ah, ah, abrimos en el espacio infinito ah, ah, Volvemos hacia China. Ah, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah el chipuro y la buena información están todos rodeando toda China oh. China está muy clara, muy brillante. Oh. Oh. Nos fundimos con todo el universo, todo el mundo, al interior de todos los sitios de China. China está muy bien, muy pura. Tierra está más hermosa y más armoniosa. Oh. Oh. se vuelve muy saludable muy feliz oh. Oh. china está muy pacífica y hermosa oh. abrir y cerrar para tu país y para tu ciudad. Oh. poderoso siente el poderoso campo de chi, rodeando a tu país y tu ciudad vivimos en el espacio infinito en tu país y en tu casa, en tu ciudad. Oh. está muy bien are uh... El, can, el país se vuelve muy bello y armonioso oh. ciudad, está muy hermosa Así la ciudad se vuelve más y más bella. Oh. Oh. hacer abrir abrir y cerrar para tu familia y para ti mismo oh. Oh. y de ti mismo se abre y se funde con el universo con el cielo azul oh. se vuelve muy saludable. Oh. muy su vida se vuelve muy brillante se vuelve muy uh. todo. Por... familia está muy bien muy bella cada miembro de tu familia está saludable y feliz oh. El campo de chi está ¿eh? en el interior de tu casa, oh, de tu ciudad. Oh. Hacemos, hacemos abrir y cerrar para todos los países del planeta con el, del mundo. China, amamos China. A hacer, vamos a hacer abrir y cerrar para todo el ser humano para toda la humanidad nosotros somos uno, somos una completud una familia Enviamos buena información a todo el mundo y nuestro mundo se vuelve muy bello, muy buen estado, muy pacífico, muy armonioso. que nuestra tierra está muy clara, brillante, pura, oh, oh, bella. Abrimos los brazos a los laterales en el universo. Eleva los brazos y atraemos el chi al interior de nuestro cuerpo. Al tan so, cubrimos el ombligo dantien, dantien. nutrimos chi el tan nutrimos de chi micmen Amamos Wuhan, amamos China y amamos todo el mundo y toda la tierra. Amamos a todos en el mundo. A cada uno. Todo está muy saludable, muy buen estado, muy bello y muy pacífico. Todos y cada uno son grandes y excelentes. Ahora decimos tres veces: How. Para todos los países, para todo el mundo. How significa: Muy bien, uno, dos. How, how, how. how. Muy bien. Separa las manos a los lados. Abre los ojos. Relaja todo el cuerpo. No debe nada. Bueno, muchísimas gracias, gracias por toda la buena información.